Para que usted entienda la palabra de Dios, simplemente ore y Dios te va a enseñar, te va a enseñar cosas tremendas. Conforme le busquemos, conforme sea nuestro temor, Dios nos va a enseñar en su palabra. ¿Está escuchando o no? Conforme sea nuestro temor, conforme le busquemos, Dios te va a ir te va enseñando, te va a ir enseñando. Amén. Y todo lo que meditemos hay que practicarlo con la ayuda del Señor. Ya la Biblia, por ejemplo, condena la idolatría. No hay que practicar la idolatría. La palabra de Dios dice, los borrachos no entran al reino de los cielos. Usted practica borrachera, ya no lo haga. Señor, libértame de ese espíritu de borrachera. Porque es un espíritu del diablo que, aleluya, que perturba a la gente para que le encuentre un sabor agradable a la cerveza. Oiga, la cerveza es algo feo, ¿ya? Pero ¿y cómo la gente le encuentra ese sabor agradable? Y cuesta, mira, cuesta, ¿sí o no? Cuesta, ¿y cómo la gente ahí no se queja? Y paga su dinero por cajas de cerveza, por algo feo que le hace daño a su organismo, le hace daño a su cuerpo y también a su alma. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Paga por algo que le mata a su cuerpo y le mata a su alma. Imagínense hasta dónde el diablo puede engañar. La gente paga por el alcohol, por la cerveza, por la droga, que le mata el cuerpo y le mata el alma. Y por lo más importante, que es gratuito y es la salvación, la gente muchas veces no se interesa. Aleluya. A su nombre. Hay que orar también. Ore. Orar sin cesar. No desmayes en la oración. Ya, hay que orar constantemente, en todo momento. Que tenga usted un tiempo, ore. No solamente hay, cuando venga a la iglesia, ore en su casa, en su mente. Usted, cuando está conversando con Dios, ahí está orando. porque ese es el orar? Está viajando en un carro, usted en su mente puede estar conversando con Dios. Aleluya, a su nombre. Congréguese, venga a la iglesia. No solamente venga a la iglesia cuando esté enfermo, con problemas, no. Venga a la casa de Dios cada vez que usted sienta. ¿Usted siente venir? El Espíritu Santo le está haciendo ese sentir para que venga, ya, por algún propósito, para que te escondas, porque son tiempos difíciles. A veces tenemos ese sentir de congregarnos y no lo hacemos, y Dios te está haciendo, te da ese sentir para que vayas, porque el diablo algo quiere hacer, y Él te, y él te da ese sentir que vayas a la iglesia para que ores, para que te escondas. Aleluya, a su nombre. Por ahí una persona que, que se accidentó, y esa persona reconoce, dice, yo tuve el sentir de irme a la iglesia. Era miércoles una campaña, y el Espíritu Santo le hacía ese sentir, anda a la iglesia, anda a la iglesia. Y, se, y comenzó a hacer sus quehaceres en casa, se hizo tarde, dijo, no, el viernes me voy a la campaña el viernes me voy a la campaña y, y ahí estaba sentir en su corazón anda a la iglesia anda a la iglesia, congrégate. aleluya llegó el viernes, le llegó una visita se entretuvo en algo por ahí y no fue a la iglesia dijo, el domingo me voy el domingo me voy, aleluya a su nombre llegó el día domingo y no se vino para la iglesia el diablo lucha por si acaso ¿y qué pasó? se pone a arreglar un techo de su casa y arreglando el techo de su casa se resbala se cae y se quiebra una pierna alabado sea el Señor ¿se da cuenta o no? entonces el diablo acusa ese sentir no lo había no, no, no venía de par no era de ella sino el sentir de Dios Dios la quería esconder porque Dios conoce el futuro y por algo el diablo, ya, el diablo ya estaba pidiendo permiso para accidentarla, para hacerle daño. Y el sentir de Dios, ándate a la iglesia, anda, ora. Anda, porque a veces en casa no hay fuerzas para orar. Ándate a la iglesia. El miércoles, el viernes, ya, el viernes me voy. El viernes, anda a la iglesia, congrégate, anda, anda. No se fue el viernes, llegó el domingo, anda a la iglesia, oiga, el diablo a veces lucha, la persona de repente comenzó a hacer sus quehaceres, le ganó el tiempo y no se, no se fue. ¿Ya? Y, ya, y la Biblia dice pues que cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlo. Aleluya, a su nombre. Por eso usted tiene que sentir, obedezca, porque ese sentir no se lo pone en la carne, sino Dios, Dios mismo te pone ese sentir, anda a la iglesia. De repente en casa no tienes fuerzas para orar, para leer la Biblia, ándate a mi iglesia. Dios te pone a sentir, andate a la iglesia, estando en la iglesia, ahí te vas a contagiar con los hermanos, al verlos cantar, también vas a querer cantar, al verlos escudriñar su Biblia, también vas a leer, los vas a ver orar, te van a decir, todos orando, y ahí te vas a esforzar, vas a orar, y vas a recobrar nuevas fuerzas, gloria al Señor, a su nombre. ¿Es importante congregar o no? La Escritura dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Congréguese siempre. Usted que nos visita, aceptado a Cristo, va a haber un bautismo en las aguas el 30 de octubre. Aleluya, todos los lunes, a partir de las 7 de la mañana, el Pastor Córdoba adoctrina a los hermanos que se...